Para Daniel Esto dice más o menos Lo que son de mi boca No fueron suficientes Para que te ganas Conmigo para siempre No me quiso el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Con tus palabras, tus manos me mentían Cuando me cansabas de que si yo robarte para que te quedaras, mi rol fue darte todo cuando no nada. Me vas a extrañar en qué lo que quieras que vas a Me vas a extrañar porque un amor como este No fue sin se olvidar Y me di a Haciendo todas las cosas Que yo a ti decía. Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no me merecía Pero fue un error Hold on if